De la denuncia que realizó la diputada Betty Yaniquez, que señaló que existe corrupción en el municipio paseño, el presidente del Consejo de la Paz, Pedro Sus, manifestó que será la directiva de Sol.bo quien defina si Siñani pasa a la comisión de ética del Consejo Municipal. Además, Sus consideró que no es ético que el familiar de una autoridad intervenga en resoluciones o disposiciones de la alcaldía, como lo suscitado con la esposa del concejal Fabián Siñani o operadora legal de la empresa Terza. Personalmente considero que no es ético que eh, una persona que, que tenga un familiar, eh, que ese familiar intervenga en temas que tienen que ver con eh, resoluciones o con otro tipo de disposiciones del de gobierno municipal. Por otro lado, la concejal del Movimiento al Socialismo, Mabel Machicado, manifestó que Fabián siñani debe ser investigado a través de la Comisión de Ética porque existe documentación y pruebas sobre los presuntos hechos de corrupción que habría desarrollado el concejal siñani en el municipio paseño. ¿Cuáles son los procedimientos que se tiene que seguir? Primeramente, la directiva tiene que analizar ¿no? y tiene que eh, dar su pronunciamiento si corresponde o no enviar a la Comisión de Ética si adjunta toda la documentación según el reglamento ¿no? entonces el, eh, el día lunes la directiva si es que ha llegado ya a su despacho del presidente tiene que poner en consideración en reunión de directiva y la directiva es la que define si va al pleno del consejo municipal para que todos los concejales voten para poder iniciar eh, al concejal Señani o enviar a la comisión de la recordemos que la diputada del movimiento al socialismo Betilla Nikis, presentó una denuncia ante la fiscalía de la paz por existir presuntos actos de corrupción en el municipio paseño, tras una turbia relación que se presenta con la empresa Terza.